Me llamo Santiago y soy nací sordo profundo y estudio de la Universidad de Bellas Artes en Salamanca. Y trabajo en la empresa MQD. Soy ilustrador gráfico y también hago diseño gráfico, como ilustración para libros, carteles, folletos y dibujos entre muchas cosas. Tengo fuerte de trabajar aquí en esta empresa porque hay otras personas que son sordas o ciegos o discapacitados y podemos comunicarnos y entendernos sin problemas, no como una empresa normal ya que hace falta intérprete para poder entender lo que dicen y estas cosas. Y de momento no tengo mucho problema, ya que con la tecnología actual podemos comunicarnos con el, con el mensaje como Whatsapp y recientemente han puesto en el cine películas sus tituladas por ahora de momento si hay problema no sé, no mucho no No sé que hacer porque me puse implante implante coclear y ahora oigo mucho mejor y bueno esto es verdad, aunque tenga implante, aún no entiendo perfectamente a las personas ya que este es nuevo y estoy en rehabilitación. el problema es que aunque me gusta ver películas subtituladas en el cine el problema es que Floro lo bueno cuando es en impresión original o sea que lees en español o oyes en inglés y al principio cuesta un poco, porque normalmente cuando yo voy a por la televisión y sus los subtítulos, hablan español y lo relaciono con los subtítulos, y así me acostumbro. Y, ahí cu y cuando vas al cine, esto lo cambia un poco, ya al principio, y tengo que aprender a ignorar lo que dijo, lo que dicen, y leer al mismo tiempo. Pero bueno. ¿Cuáles son los aspectos que ayudan a meterse en la película entonces? Bueno, ...principalmente los títulos ...porque así entiendo lo que dicen... ...claro... Luego ...lo que me gusta de... ...oír... ...es... ...puedo oír la música... ...los sonidos... ...emocionan más... ...me gusta oír... ...porque... ...se siente...